Si te ha gustado, quédate hasta el final de este vídeo porque hoy vas a aprender esta frase, el principio de esta canción, que es tan característica de la guitarra española. Si aún no te has suscrito al canal, no olvides suscribirte. ¡Vamos a por ello! Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Pablo Miguel, llevo más de 8 años tocando la guitarra y quiero que hoy aprendas desde cero, no es necesario ninguna base, a tocar esta frase muy sencilla, muy fácil, para que empieces hoy mismo. Ten tu guitarra afinada y vamos a por ello. Empezamos esta cuerda al aire, es decir, con el pulgar solamente, Y dedo meñique, traste 4, sexta cuerda. El traste 4 es 1, 2, 3 y 4. La cuarta barrita desde el inicio. Ya tendríamos las dos primeras notas. Y ahora vendría la quinta cuerda, segundo traste con el dedo índice. Tendríamos estas tres. Luego vendría quinta cuerda al aire. Tercer traste quinta cuerda. Segundo traste, quinta cuerda. Quinta cuerda al aire. Repetimos la primera frase dos veces. Tercer traste sexta cuerda. Repetimos hasta aquí. Primer traste es esta cuerda. esta cuerda al aire ya tendríamos este inicio completo te recomiendo para practicarlo empezar desde el principio nota a nota repitiéndolas y cuando hay duda en alguna nota, volver a repetir desde el inicio. De esa forma vamos a quedar muy grabado con el principio de la canción. Es como cuando aprendemos un abecedario de letras, repetimos A, B, C. Cuando no, seguimos, no sabemos continuar, volvemos a empezar desde de nuevo, desde cero. La A, la B, la C, la D y volvemos a empezar siempre desde la... Pues aquí aplicamos el mismo método, la repetición es la forma mejor para aprender, es la mejor forma. Y te recomiendo, una vez que ya lo tengas dominado la primera frase, practicarlo con un metrónomo para ir siempre al mismo tiempo. Vuelve a este vídeo si hoy todavía no lo has dominado el ejercicio, vuelve mañana, repítelo y cuantas más veces lo repitas mejor te acabará saliendo. Sigue aprendiendo, disfruta de este contenido, de este material. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, no olvides suscribirte, activar las notificaciones porque cada día estoy subiendo nuevo contenido, nuevos vídeos para que sigas aprendiendo este maravilloso camino que es la guitarra. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta luego.